21 de abril del año 2020. Hoy es martes y de regreso, ¿verdad?, a este contacto diario después de un tiempecito, producto de la misma situación que vive el mundo, pero no podemos nosotros pues apartarlo y dejar al margen esa actividad tan importante que precisamente en estos tiempos se ha visto paralizada, como todas las actividades en el mundo. Así que saludamos una vez más aquí a nuestro compañero Ariel Ken. En cinco minutos en contacto con los deportes hermanos. Saludos, qué bueno que está bien que nos vemos a en encontrar, aunque sea de esta manera virtual. Saludos. Saludos, Víctor. Saludos, doctor. Saludos, Edward, Coreano, Eduardo García. Eh, nada, Víctor, feliz, te diría, porque estamos, no estamos juntos, pero. No bueno, estamos unidos, pero sí estamos en contacto. Y como ya teniendo varios días, como tú decías, eh, fuera del aire, ya estamos aquí otra vez en contacto diario y cinco minutos con, en contacto con los deportes. Rápidamente en materia de, de, de, de deporte, eh, tú sabes que este fin de semana fue lo que el reportaje de Marcos Jordan, el último baile, Español de Michael Jordan, un, un reportaje que ha dejado a todo el mundo fuera de serie. La gente se ha quedado eh, conociendo muchas cosas de Jordan que no conocía. Hoy, muchas discusiones que cuando comparamos mucho a Lebron con, con Michael Jordan, que no el otro, la gente se ha dado cuenta de lo que, que Jordan fue un fenómeno, que fue algo o seguirá siendo el mejor jugador de todos los tiempos aunque no te engancha tu situación con el polipip pero ya todo el mundo está eh, está en Netflix ya eh, se estará pasando los fines de semana irán por, por, por cada episodio solamente este fin de semana en Netflix Latino tiran solamente dos episodios también hablando de lo que es el béisbol hay algunas situaciones donde los jugadores de béisbol no quieren que le bajen el salario porque acuérdate que se está por jugar en Arizona sin fanáticos entonces ellos dicen que sin, sin público ¿cómo van a recortarle a ellos? ellos no les importa eso pero que no quieren que les recorten su salario eso es algo que está tratando de mayor League de tratar de jugar sin público En es una... como en Japón en Japón también están, abrieron la temporada y están jugando sin público Jugando sin público. En un momento, cuando la, la, no estaba tan, tan agresivo esto, el virus, LeBron Yen dijo que de jugar así, sin fanático, mejor no jugaba. Pero a ver la realidad de la situación, ya LeBron no ha vuelto a tocar ese tema. En la NBA se está tratando de jugar así, eh, sin, sin público. No es algo... O, o, oye, o, oye, con respecto a esa situación de jugar sin el público, recuerda eh, eh, que el público, el que asiste a una cancha... El eh, eh, sexto, sexto, sexto, sexto jugador del báquebol, el noveno y el décimo sí, hombre sí, de, de la pelota. Sí, pero eso, sí, pero eso, es, eso es emocional, eso que dijo Lebrón porque a LeBron no le importa, o debiera no importarle eso. El negocio del deporte, llámese béisbol, llámese NBA, no está en los ingresos por concepto de pagar una entrada, sí, en a sí, un sí, estadio, sí, no está claro. ahí. El, el negocio es otro. Ahora bien, eh, que es importante porque esa adrenalina que le inyecta al atleta, eso es determinante para, para montar un buen espectáculo. Pero eso de que se juegue sin fanático para, para el negocio de la, del, del deporte, eso no, no, no le va a afectar mucho. Porque no. el negocio está en otro lado, al contrario. Esa gran cantidad de fanáticos que no asista a una a un estadio a ver presenciar cualquier actividad deportiva se va a acabar en su casita. Y eso sí. podría, entre comillas, aumentar los bonos porque está todo el mundo en su casa y va a presenciar esa actividad deportiva. Es mi opinión, ¿verdad?, con respecto no, no, a esa situación. Tiene, tiene, tiene la razón, porque por ejemplo, a nivel de publicidad, de un anuncio de, de, de, de, de un comercial... De un juego, en un tiempo, <coughs> se va a ver más que tú eh, eh, eh, en, un, en una cancha, porque todo el mundo se va a quedar en la casa viendo la publicidad. Y Así por ahí es. Eh, en, en, el, en el caso nuestro, sí, Ariel, nosotros sí. debemos ratificar. Sí, pero el, ratificar. está muy bien, pero recuerden que esa publicidad se acompaña de compra. No es no es igual que, que tú ver la, la actividad en tu casa y tú no poder salir a comprar. Esas, sí, esta, esas, los, sí, los, sí, porque el comercio esto, está en el en, en el en el en la en la utilería en la, utilería, sí, en la esto, chaqueta en la camiseta pero, en el tenis en la cosa, tú me entiendes serio, pero que pero tiene esto, todo un papel importante sí pero esto es una situación que es pasajera es de claro. una situación que va a durar, va a durar seis meses claro, es, una, claro. es, una, es una salida salomónica ante la situación, que jugar 15 días un mes sin público no es lo que te va a llevar a la quiebra Mira, Victor, yo de... creo que sí ¿no? se puede yo recuerdo en los años ochenta eh, y pico 90 por ahí, cuando se armó, cuando hubo el gran, la gran huelga de béisbol se jugó, se jugó y los estadios se llenaban, oye de juegos viejos que lo ponían en pantalla gigante, y la gente iba al estadio, normal. Ahora, usted queda en tu casa, ve tu juego, y eh, por ahí tú puedes comprar el pay-per-view, puedes hacer muchísimas cosas. Y es como, y es como dice Víctor, no es la temporada entera que tú la vas a pasar no, no, no. Eh, en tu casa. Sabes, pero eh, la gente se va a acostumbrar un momento de ver su juego en su televisión, Claro. Y el rating que está ahí, como dice Víctor, la entrada, los eventos no, no son co-entradas, con no, no. publicidad y ese tipo de cosas. También, hablando de lo que hay aquí en el deporte dominicano, Creso y el Comité Olímpico prepara un programa ya para la familia de los atletas, que, que hoy en día están necesitados también se hoy se cumple 15 años, de lo que fue Luis Castillo que fue el, o el único que ha jugado fútbol americano, dominicano sí, sí dominicano. Sí, sí sí y fue un boom dominicano en, en el fútbol pero la verdad es que en el fútbol la carrera de esos tipos que no, no y esa gente que son más eh, el plátano no llega a tanto, tanto poder ahí no y hoy se cumple 15 años también se está hablando de lo que la NBA, la NBA dio 25 días, entre ellos van corriendo para ver qué van a determinar si se estará jugando baloncesto sin fanáticos o qué medida va a tomar la NBA. Ya todo el mundo sabe lo que está sucediendo en el deporte. Vamos a esperar más adelante a ver qué sigue sucediendo y cómo sigue. Bueno, Ariel, hermano, es un problema hacer deporte con dos cronistas frustrados, como lo es que... romero y que empezamos. <risa> no. Hermano, gracias. Gracias por compartir con nosotros estos cinco minutos en contacto con los deportes. No, Qué bueno hombre. que está bien y que, que nos volvemos a encontrar. Y me, y me hacía falta compartir con ustedes siempre. Claro. No, y mira, y, y Ariel hizo lo que yo quiero hacer. Voy a comprar mi maquinita. Mira, se, se pasó la máquina. <risa> eh, hermano. No, no conocen por ahí. Ariel, un barbero que le haya dado COVID y que esté recuperado, ¿alguno puede No pelarse? No, creo, no, creo ah. que Yo puse la esposa mía, pero no tenía no más, más números, ni el uno, ni el dos. La que estaba... <risa> Hermano, gracias, gracias por gracias, compartir con te... nosotros en este martes 21. Mientras tanto, Sergio, nosotros vamos a una pausa y a regreso venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla como siempre he tratado de hacer con la mayor objetividad posible a la pausa ya regresamos